España ya es invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, para el año 2022 y desde este octubre del 21. Hemos tomado el testigo de Canadá y con esta creatividad desbordante vamos a iniciar los trabajos conjuntamente en las instituciones públicas y con el sector de la edición, de los libreros, de los autores, de los distribuidores, para ir haciendo actividades a lo largo de todo el año, en el ámbito de la literatura, pero también de la cultura, en Alemania y en España. Vamos a estar presentes en los festivales de Leipzig, de Hamburgo, en la Berlinale. Vamos a estar con los libros, pero también con la música, con la danza, con el cine y, por supuesto, también en España, en las distintas ferias, congresos, eh, con los libreros, con los escritores y, sobre todo, con nuestros lectores, porque esta creatividad desbordante va a ser un continuum a lo largo de todo el año en estos dos países. Frankfurt es una ventana eh, para nuestro país y para el sector del libro y de la edición al mundo. Y eso es lo que queremos conseguir, esa oportunidad para que conozcan eh, los lectores de todo el mundo, a nuestros autores y sobre todo, que después de conocerlos, los lean.